Estamos en el espacio de Atando Cordones, el, el programa de radio que hacemos en Estación Sur, desde eh, ahí en La Plata, desde el estudio de La Plata, para los productores del cordón flor y Frute hortícola de, de la ciudad de La Plata y de la región, eh, ahora me acompaña Nazario, y acá a mi derecha está eh, Nada Más y Nada Menos que el Ministro Javier Rodríguez, el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias Javier por siempre estar eh, con nosotros, ya te hemos hecho alguna entrevista allá en el estudio, ahora estamos presentes en esta fiesta tan, tan linda, tan, tan popular y tan grande que estamos haciendo acá. Eh, ¿Cuáles son tu, tus sensaciones al llegar a esta, a esta decimoctava fiesta del tomate? Bueno, en primer lugar, muy contento, la verdad que eh, una asistencia excelente. Eh, creo que uno... Cuando empieza a armar estas fiestas, por supuesto que sabe, va conociendo un poco quiénes van a estar, pero, pero bueno, siempre la incertidumbre es eh, acerca de la respuesta de la gente y bueno, lo que estamos viendo es muchísima asistencia, muchísimo interés, porque creo que lo que ha vuelto a mostrar esta fiesta del tomate platense es el interés que hay de los platenses y de los bonaerenses en general por defender, por sostener una producción tan simbólica y de tanta importancia como es el tomate. Y este año, bueno, el, el Ministerio, la provincia ha tenido un rol muy importante, ha apoyado mucho y se ha notado la diferencia con respecto a otros años, a otras gestiones. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia le dan a la producción local, eh, al tomate platense, pero a la producción local de acá de la región? Bueno, tal cual. Para nosotros, por supuesto que estos eventos son importantes porque permiten visibilizar no solo la producción, sino a los productores que están atrás de esta producción. Eh, nosotros vemos que muchas veces a la agricultura familiar se la ha intentado invisibilizar, eh, muchísimas veces no se la ha tenido en cuenta y otras incluso se la ha atacado. Bueno, la política que nosotros tenemos desde la provincia, por una idea muy clara de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, es apoyar a la producción de la agricultura familiar, acompañarla y hoy esto es un poco una muestra de lo que también se viene haciendo eh, durante todo el año, ¿no es cierto? Que es un acompañamiento con herramientas concretas, con políticas activas para fortalecer la agricultura familiar. Eh, bueno, como decías vos y también te, esta pregunta un poco te la habíamos hecho la vez pasada que estuviste en el estudio allá en, en, en la Ciudad de La Plata, en la radio. Eh, hay, hay un rol muy activo de, del ministerio. Muy, muy activo en todo lo que es la agricultura familiar, el apoyo a las organizaciones, eh, esto se nota mucho eh, y creo que las organizaciones son las primeras que lo notan. Eh, ¿Cómo fue pensado eso? Cuando ustedes empezaron a gestionar, ¿cómo, ¿cómo encararon todo lo que es el sector de la agricultura familiar? Bueno, por supuesto que nosotros teníamos un diagnóstico, un conocimiento de la situación, eh, sabíamos de las enormes dificultades que estaba atravesando la agricultura familiar y también planteamos que las políticas se construyen en articulación con las organizaciones. Por eso para nosotros siempre fue muy importante eh, las distintas reuniones, las mesas provinciales que se fueron haciendo, que nos han ido permitiendo establecer ejes de, de trabajo, prioridades, sabiendo por supuesto que los desafíos son muchísimos. Pero mirando un poco hacia atrás, los tres años que hemos recorrido, creo que se han visto transformaciones y por supuesto esas transformaciones son también las que nos impulsan a afrontar nuevos desafíos. ¿no? Este, desde ya que hay un acompañamiento, yo mencionaba el programa de Agricultura Familiar en Marcha, que ha tenido una inserción muy importante en el sector, que lo hemos construido con el sector, pero también otras líneas de trabajo este, han sido muy importantes, sabiendo por supuesto que... Queda mucho para fortalecer la agricultura familiar y también entender que es fundamental, que cuando hablamos de la alimentación de la población, del consumo, bueno, es la agricultura familiar la que tiene un rol clave, este, por eso eh, cuando se la niega, cuando no se la fortalece, bueno, también se está actuando en detrimento de las posibilidades del acceso a la alimentación sana, saludable de, de toda la población. Uh -huh. ¿Cómo anda, eh, señor Ministro? Buenas tardes. Eh, no, yo simplemente agradecerle a usted, a la provincia, a toda la gente que trabaja desde el Ministerio, porque hoy se ve reflejado todo el trabajo que se viene haciendo. Eh, no fue fácil recuperar lo que es la agricultura familiar, creo que se puso en marcha. Eh, como dijo usted, hay muchas cosas que hay que mejorar, muchas cosas que faltan todavía trabajar para la agricultura familiar y, y también preguntarlo. Tenemos, eh, ya fuimos a visitarle en otra oportunidad la sala de, de valor agregado, que es otra herramienta muy importante para los productores, que, que hay veces que. Eh, mal venden la verdura y en algunos casos eh, se tira a la, a la banquina de, de la ruta o, o a la orilla de las quintas y eso creo que es una herramienta que, que le va a ayudar mucho así al productor. ¿no? Sí, tal cual. ¿no? Yo siempre digo que un desafío de todo el cordón hortícola es poder industrializar más su producción este, y que eso no es un proceso que se dé de forma automática. Yo creo que en los últimos años han ido creciendo de manera particular si se quiere, pero muchas veces a partir de las organizaciones, a partir de cooperativas, han ido creciendo distintas iniciativas de industrializar la producción, de tener algo que les permita envasar su producto. Bueno, nosotros habíamos tomado ya la decisión hace un tiempo de avanzar en tener acá en la experimental de Gorina, una sala de elaboración que les permita a los productores venir, procesar su producción, llevarse su producto, pero no solo que sea una herramienta de agregado valor acá, sino también que sirva para capacitar, que sirva de, este, de unidad demostrativa para otros productores, cooperativas, asociaciones que quieran este, replicar esta experiencia y que la puedan replicar. La verdad que los volúmenes de producción, del cordón hortícola son tan, tan grandes que tendría que haber muchísimas de estas salas de elaboración. Este, por eso nosotros queremos que, que de alguna manera sirva de ejemplo eh, también esta iniciativa para que se replique en muchísimos otros lados. Sí, también eh, se, se está trabajando fuertemente en lo que es la, la agroecología, para la agroecología siempre... Yo personalmente digo que necesitamos eh, en primer lugar el tema de lo que es la semilla y eso también eh, entre el INTA y, y el Ministerio, eh, recuperar semillas, hacer reproducción de semillas como para encarar un poco más de lleno por, por el tema de la agricultura familiar. Eh, la falencia que tiene el pequeño productor para, para hacer agroecología es las semillas y el tema tierra. Son, creo... Eh, temas fundamentales a, a trabajar, a apuntar de acá en adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo, eh, totalmente de acuerdo. En Semillas yo mencionaba, la verdad que acá en Gorina se está haciendo un trabajo eh, muy interesante, pero que bueno, que por supuesto que es este, apenas una parte, pero para nosotros... Eh, le está registrando tres nuevas variedades de tomate que tienen la característica de ser tomate tradicional, resultado de un trabajo en articulación con la Universidad de La Plata, este, es importante y bueno, esto se va a estar, esto va a permitir también que empecemos a reproducir esas semillas y que por lo tanto haya semillas también este, aptas para la región, porque creo que eso es muy importante, muchas veces otros programas eh, Lamentablemente no contemplaban las particularidades propias de, de la zona productiva. Eh, estas semillas son muy aptas para, para la región y, bueno, creo que va a permitir también eh, que los productores puedan acceder a un mejor precio eh, a las semillas que necesitan. Eh, las semillas son fundamentales para la producción, es clave, es la barrera de entrada, es también muchas veces un factor de concentración económica, ¿no? Porque el barrio, el el escalón de entrada a veces es tan alto que termina. Este, siendo precisamente uno de los factores eh, que incide también de manera muy importante en la concentración. Por eso este, nosotros lo planteamos como una línea de trabajo fundamental. Y coincido plenamente en el tema de la tierra y el ordenamiento territorial. Yo creo que tenemos que discutir, tenemos que plantear los temas de ordenamiento territorial. Yo lo planteé en la apertura. Ahí hay miradas, a veces a nivel municipal, diferentes. Nosotros tenemos que lograr que en cada distrito se esté discutiendo realmente del ordenamiento territorial partiendo de una premisa fundamental, que necesitamos producción de alimentos y la vamos a seguir necesitando y que por lo tanto hay que garantizar a los productores esas condiciones para que puedan seguir produciendo. Creo que a partir de esta premisa fundamental hay que discutir el ordenamiento territorial y coincido plenamente, parte de los desafíos este, fundamentales que tenemos también para, para afrontar de, de acá en adelante. Sí, eh, también cuando hablamos de, de agregado de valor eh, con el tema tomate, habría que trabajar sobre un tomate comercial y un tomate industrial. Eso sería un desafío importante para aquellas eh, mencionadas salas de, de elaboración que usted menciona, que tendría que haber un montón. Sí, tal cual. Yo creo que la posibilidad misma de industrialización va a permitir que las variedades y las distintas alternativas este, también vayan encontrando su destino. ¿no? Hoy, lo, hoy el problema que tenemos es que no lo tiene y bueno, y muchas veces el productor se ve obligado a malvender su producción porque si no se le pasa, este, bueno, creo que la industrialización permite este, precisamente eh, evadir, digamos, eludir esa, esa situación este, y lograr que el productor también consiga un mejor precio. Ahí está, la, eh. la última de mi parte, Javier, y después ahí le dijo al compañero. Eh, esta gestión ha puesto en valor este lugar donde estamos ahora parados acá, esta, esta estación experimental, y es muy notorio esto. Digamos, el, el público que no sabe o el productor eh, puede contar con esta unidad experimental para, para articular, para venir, para interiorizarse, para capacitarse. ¿Cómo, cómo pensaron este lugar donde estamos parados? Sí, tal cual. Esta es una estación experimental del Ministerio. Eh, recién hablábamos de la sala de elaboración que tiene, eh, que es nueva, que el productor puede venir, pero fundamentalmente lo que acá eh, desarrollamos es investigación, pero inno innovación. Y lo que nosotros planteamos eh, es que el productor puede venir, consultar acá, este, y también que en función de eso nosotros vamos diseñando y definiendo nuestras líneas de trabajo. Es decir, lo que se busca en esta chacra experimental es eh, darle respuestas técnicas a los problemas concretos de los productores. Eh, por eso la interacción es este, fundamental, los volvemos a invitar a que se acerquen. Tal como vos decís, nosotros hemos revalorizado poniendo más experimentaciones, poniendo este, más invernáculos que les permite ampliar la, la actividad, pero también este, mejorando el personal, generando nuevas líneas de trabajo en articulación con universidades, con el INTA, etcétera. Bueno, este, creo que eh, aspiramos a que sea un lugar de referencia para los productores y que ante cualquier este, tema que tenga que ver con las condiciones de la producción eh, puedan acudir y tener respuestas acá. Y por supuesto también damos capacitaciones, charlas técnicas orientadas a los productores, pero no solo a los productores. También muchas veces hay interés este, por arrancar una huerta eh, domiciliaria o por algunas otras este, actividades no necesariamente de un productor. Este, bueno, sepan que esta experimental viene desarrollando un trabajo de cara a los productores en primer lugar, pero también, por supuesto, a toda la comunidad que la rodea. Bueno, gracias Javier por estar acá. Y bueno, y te invitamos a, a seguir recorriendo esta hermosa fiesta.